Todavía no tuvimos justicia. El, el autor del asesinato de mi vieja todavía sigue libre. Tenemos tres detenidos, pero todavía no tenemos el principal. Que, supuestamente, va, nosotros lo acusamos, los testigos también acusaron. La justicia sabe quién es y todavía no lo puede encontrar. No lo puede encontrar no lo quiere agarrar. Por el tema que. el mal manejo que hubo de la causa, no encontramos que hubo también policía involucrado en esto. Porque. En el primer momento que, que asesinaron a mi madre fueron, esto es por, por testigos que, que acusaron que vieron a la policía llegar a la casa de los Riquelme avisándole que se vayan porque lo venían a agarrar. Así que estamos seguimos viviendo esto, que se esclarezca, queremos que nos que agarren. Por eso vinimos a acompañar para... Para que, para que nosotros también en su momento ellos nos acompañaron cuando nosotros necesitábamos de la organización y bueno, es un acompañamiento mutuo entre compañeros de que nos, tuvimos esta desgracia de perder los seres queridos y... por el medio de lo social vamos, vamos a poder llegar a conseguir algo porque si es por la justicia, esto quedaría en, en nada ya te digo, nosotros le dimos las pruebas al lugar donde podía estar todo y ellos no lo, no lo calcularon si uno no está organizado es muy difícil, porque como si, nadie, si no están organizados se encajonan y eso ya no se mueve del cajón y ahí queda, queda, queda y después los que, los que matan salen porque le dan permiso, porque los sale de libertad y al estar organizados yo, yo antes no sabía esto, pero ahora con lo que nos pasó con los pibes eh, bueno, aprendimos de que si yo estaba no está organizado no podía hacer nada. No podía hacer nada, porque una sola persona no puede hacer nada. Porque, como que la justicia se te burla. Y más si no tener recursos, es mucho menos. Perdimos muchos testigos por eso. Porque amenazaron a mucha gente que podía haber declarado y por el miedo de que, de que le pase algo a ellos, a su madre, a su hijo, se echaron para atrás. ¿no? quieren declarar. O sea, todo el barrio vio lo que pasó ese día, pero son cinco o seis las personas que, que tuvieron, entre mujeres y varones, las mujeres los ovarios y, y los varones los huevos, de, de seguir con esto. Y estamos muy agradecidos porque si no fueran por esas personas, nosotros no tendríamos nada. Porque por ahí en las madrugadas se escuchan tiros, corridas por los pasillos. Así es que la, los narcos en el barrio siguen estando.